Buenas tardes, estamos moteados. Profesor, me disculpe, disculpe, parece que tiene el micrófono apagado. Ah, perdón. Ahí Ahora, está. ahí estamos, bien. Decía, decía que si buscamos en Google eh, las habilidades, las skills más buscadas, las top, eh, habilidades tecnológicas, no, no estamos hablando de otras, las que van a aparecer, vaya a saber cómo busquen, pero en general van a encontrar de este tipo. O sea, de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de ciencia de datos, de ingeniería de datos. La cuestión es que en todas ellas, para cada una de ellas, hace falta un primer escalón. Y ese primer escalón es Python. Por eso es que propongo eh, esta capacitación. Yo soy Julio Tentor. Hace 38 años que, que trabajo en el desarrollo de software, he realizado eh, en todos los lenguajes, en todos los lenguajes he trabajado. En los últimos años trabajé más que nada en la gestión de proyectos, en arquitectura de software como Scrum Master, y últimamente toda esa actividad se realiza en la nube. Entonces tuve que hacer especializaciones en Cloud Computing, y todo eso llevó en el último tiempo a trabajar con Python y ver la necesidad que Python tiene de que estemos. O sea, estas top tech skills que estábamos comentando, las podemos visualizar en ese esquema. En ese esquema vemos que el desarrollo de software, el DevOps, que son las operaciones para el despliegue de una aplicación... El desarrollo en la World Wide Web, que, que de última también es desarrollo de software, pero es, es específico sobre la World Wide Web, o sea, sobre lo que es Internet, que no son solamente páginas, hay, hay un poco más de cosas. Y lo que ahora explotó, bueno, no es ahora, digamos que ahora ya hay muchísimo movimiento, que es la ciencia de datos. Todas ellas, como dije hace un rato, requieren de Python. Por eso es que, permítanme explicarles... Eh, Sí, ahí, eh, ahí está. Bueno, estaba mirando el chat por las dudas, pase algo. Permítanme comentarles cómo es que es este roadmap. Un roadmap es un camino, un camino, digamos, que nos permite ir de un lugar a otro. Eh, para ver estos destinos, por ejemplo, el desarrollo de software es, la mayoría de ustedes ya trabajan en desarrollo de software, o, o estudian. Entonces, bueno, es hacer un producto software, que puede ser un juego, que puede ser un sistema para que controle un submarino nuclear, eh, o puede ser un algoritmo, eh, que sé yo, para manejar eh, algo en la red. Por ejemplo, la, los discos virtuales o las máquinas virtuales. Un producto de software. Bien. Eh, DevOps es el trabajo que se hace para que una organización entregue el producto de software. Actualmente, no se puede esperar Meses o más, años tal vez, para que una empresa que desarrolle software te entregue su producto. Básicamente se contrata y se trabaja sobre partes que van siendo operativas, que son funcionales. Entonces la empresa que desarrolla software debe codificar, probar, integrar eso con el producto final y entregarlo. Eso se llama DevOps. Las herramientas que permiten hacer DevOps son justamente son justamente la mayoría de ellas las que trabajan con Python eh, la World Wide Web bueno, es la telaraña mundial y tiene muchísimas aplicaciones pueden buscar este, este Python este roadmap que he preparado ahí tenemos este, algunos, algunos accesos pero eh, básicamente todo producto de software que se desarrolla hoy en día va a tener algo que ver con la World Wide Web ¿Sí? Python no se ha metido todavía en el mobile, o sea, no se puede desarrollar en Python para los celulares, para los dos grandes sistemas operativos que hay. Eh, por ahora, es probable que más adelante se haga o no, no importa. Eh, la decisión es porque Python es un, es un lenguaje que surgió para administrar sistemas, luego resultó ser tan potente que se empezó a utilizar en otras cosas, luego saltó a una versión que está totalmente hecha orientada a objetos, y que permite hacer... Eh, multiparadigmas, codificar en, un, en una versión, en un mecanismo multiparadigma. Ciencia de datos es lo que hoy por hoy, este, digamos, todo el mundo se está enamorando de hacer ciencia de datos, que es fabuloso realmente, o sea, las organizaciones en los últimos cinco años y por los próximos, en el futuro, las organizaciones van a sobrevivir si son capaces de recolectar, procesar y evaluar los resultados de los datos. Aquella organización que no haga eso, va a ser pisoteada por las organizaciones que compiten con ella. ¿Bien? Entonces, la organización que no decida trabajar con los datos está, digamos, eh, frente a un no futuro, para decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en el mundo, los que queremos eh, hacer algo en los próximos 10, 15, 20, 30 años, bueno, a mí no me queda tanto tiempo, pero a ustedes probablemente sí, eh, Trabajar con datos es importante. Y para esto, a diferencia de estas otras tres actividades, desarrollo de software, operaciones y desarrollo de la web, para hacer ciencia de datos no hace falta una base informática. ¿Qué quiero decir? Un historiador, o podría ser un médico, o podría ser un geólogo, que tiene información y que entiende de su disciplina puede incursionar, capacitarse en ciencia de datos, y luego hacer ciencia de datos en su disciplina. Por supuesto, solo no lo va a poder hacer, va a requerir de un equipo de otras personas que tienen otras habilidades. Entre ellas va a haber seguramente un informático, porque un modelo de ciencia de datos, un modelo que se utiliza para predecir algo, es justamente eso, un modelo, no es la realidad. Para hacerlo operativo, ahí es donde entran los informáticos pero el modelo es de una disciplina, por ejemplo, de historia, o por ejemplo, sobre una cuestión de, de comunicación social. Entonces, son los, eh, las personas que trabajan en distintas disciplinas las que pueden trabajar en ciencia de datos. ¿Qué necesitan para hacerlo? Bueno, aprender de ciencia de datos. El problema es que para aprender de ciencia de datos requiere del primer paso, que es Python. ¿Sí? O sea, nosotros, ustedes, prácticamente todas las personas, Necesitan tomar un, una, una base de conocimientos en Python. Este curso, Python Beginner to Intermediate, ofrece justamente eso. Ofrece conocer los elementos y tres formas de programar. Estructurada, modular y orientada a objetos son formas de programar. Con Python se puede hacer también programación eh, funcional. No, no está prevista en este curso. Acá tenemos todos los contenidos. ¿sí? Todos los contenidos que se van a ver en el en el curso, pero en realidad no es lineal. En realidad el curso va a tener una escalera de aprendizaje como la que están viendo, o sea, se va y se viene, como quien dice, subimos dos escalones y bajamos uno porque debemos recuperar un par de conocimientos, hasta que llegamos al nivel intermedio, en el cual vamos a poder eh, manejar todos estos conceptos. Y no solamente los conceptos, sino que los vamos a poder hacer, porque en este curso aprendemos haciendo y cada dos semanas nos vamos evaluando. ¿Cómo es la evaluación de este curso? A ver si me permiten, les voy a mostrar acá, esta es la plataforma en la cual va a estar, la evaluación se hace en DataCamp. DataCamp es, es un sitio web que lo que hace es, ofrece capacitación y entrenamiento en todo lo que tenga que ver con procesamiento de datos, es pago, o sea, uno se puede crear una cuenta y con eso tenés acceso al primer módulo de todos los cursos que hay. Hay algunos cursos que son gratuitos y otros hay que pagar. No es tanto, así que a lo mejor donan. Pero lo más interesante que tiene que con crearse la cuenta y sin pagar es hacer las evaluaciones. Las evaluaciones te miden cuánto sabes vos, cuánto podés hacer comparado con el resto de las personas del mundo que ya rindieron la evaluación. O sea, no están comparando contra lo que un profesor quiere, o lo que un empleador, una empresa quiere. Están comparando tu resultado contra los millones de personas en el mundo que ya rindieron esa evaluación. Acá les voy a mostrar la mía. Esta, esta evaluación la hice el año pasado cuando decidí arrancar. Ah, no me deja entrar. A ver. Denme Un minuto. El gráfico muestra, yo he rendido ya eh, cuatro veces. Eh, seguramente cuando comencemos el curso los voy a acompañar rendiendo. Este, yo comencé en el nivel intermedio, ya por marzo del año pasado. Y a noviembre alcancé ya el nivel advanced. Me falta todavía un poco más, pero bueno, cómo es que eh, acá ustedes pueden ver cómo, cómo, cómo estamos evaluándonos. O sea, yo no los voy a evaluar para ver cuánto aprendieron tampoco los va a evaluar este, el, el, el que trabaja en una empresa. Ustedes solos van a poder completar esta evaluación y se están comparando contra los millones de personas que ya rindieron esta evaluación. Y eso es lo mejor, porque qué? ¿Por qué tiene valor esta evaluación? Esto ustedes lo publican en su, en su perfil de LinkedIn y le están diciendo al mundo que han alcanzado determinado nivel en esta evaluación. Los reclutadores, la gente que está buscando programadores de Python, van a ver esto y seguramente les van a enviar ofertas de trabajo. Porque alguna persona, aunque no tenga experiencia, entiéndanme, la experiencia, los, los años que hacen falta para ser un, un desarrollador senior, se logran con el tiempo trabajando, haciendo desarrollo de software. Pero, por ejemplo, ofrecerse. Yo soy un junior, pero he rendido y estoy en el nivel intermedio de Data Camp. Es una gran presentación en el mundo laboral, en el desarrollo de software, en el desarrollo con Python. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tienen eso y eh, antes de entrar a las preguntas, les quiero mostrar, les quiero mostrar, a ver, eh, bueno, el curso. El curso ya prácticamente está listo. En esta plataforma ustedes van a, van a entrar al curso. El curso básicamente tiene tiene dos grandes bloques. El bloque de los encuentros son ocho encuentros, uno por semana, los días miércoles. En cada encuentro vamos a tener actividades. Eh, hay unas actividades que ustedes deben hacer antes, antes del día miércoles, tienen que hacer actividades. Durante el encuentro está previsto hacer otras actividades en esas dos horas que nos encontremos, y después, después del encuentro, van a tener que hacer cosas. Algunos probablemente, ya saben algo, entonces no tienen que hacer ejercicios porque no les hace falta. Otros van a tener que dedicarle unas cuantas horas hasta que logren hacer los ejercicios. <ríe> Por ejemplo, este es lo del primer encuentro. El segundo encuentro, fíjense, acá está ya organizado, dice qué es lo que tienen que ver, dónde está este, este ver el material propuesto, el elemento y programación estructurada está acá, ¿ver? ¿eh? Por ejemplo, acá en elementos, ustedes pueden ver qué es lo que hay en listas, acá tienen el material. El material, es, esto se encuentra en YouTube, o sea, no hay nada nuevo. Lo, lo, lo nuevo puede ser, por ejemplo, que acá yo, soy yo el que hace una recopilación de conceptos y se las muestra, pero ustedes pueden ver videos, pueden ver la documentación oficial y pueden ver los ejercicios. Acá hay ejercicios de lista que son los que yo propongo, vamos a hacer algunos juntos y otros los tienen que hacer ustedes solos porque de alguna manera... Ustedes tienen que lograr esas habilidades para que, por ejemplo, en el, en el segundo encuentro, o en sea, la segunda semana de actividad, fíjense, ¿no? ya tenemos que rendir por primera vez en DataCamp. Ese va a ser como nuestro piso. Comenzamos el curso y yo arranco acá. Yo tengo el 20%, digamos. yo tengo el 23% de conocimiento. ¿Por qué? Porque en la cuarta semana vamos a rendir otra vez, en la sexta semana vamos a rendir otra vez. De esa manera es que vamos a ir viendo y siguiendo cómo aprendemos. No se preocupen cuando tengan problemas, porque para eso estoy yo. Justamente porque para aprender Python, la verdad es que hay un montón de cursos que uno puede tomarlos al ritmo que uno quiera. Entonces, esta propuesta es una propuesta que justamente apunta a que aprendan ustedes al ritmo que ustedes necesitan, y que yo los ayude para que no, no se vayan, no se vayan de, de ese esquema que necesitamos, que sería el, de, el del roadmap. ¿eh? Esto, ¿cómo seguir? Porque por ahí me, me gusta, me entretengo y ¡pum! me voy a ver sobre archivos, sobre web, que, que es lo último en esta escalera. En realidad no es lo último, lo hemos puesto así porque es una forma de llegar ahí sabiendo todo lo demás. Hay una forma, yo puedo arrancar por allá y darme cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que necesito, y vuelvo hacia atrás y lo aprendo. Por supuesto, es un mecanismo de aprendizaje totalmente válido. En el curso vamos a subir la escalera. Vamos a ir, primer encuentro con una primera parte, segundo encuentro el resto, tercer encuentro el otro. Seguramente vamos a retroceder, porque no podemos aprender todo sobre diccionarios, por ejemplo, que es uno de los elementos más interesantes que ofrece este lenguaje, no lo podemos aprender todo en un encuentro, porque además necesitamos de otros conocimientos para poder usarlos con los diccionarios. Entonces tenemos que ir y volver, ir y volver. Y cuando nos demos cuenta las ocho semanas vamos a estar en el otro extremo. Bien, bueno, eh, volvemos a esta parte. Ya hemos visto el roadmap. Preguntas. Hagan sus preguntas. A ver, ¿está todo bien? ¿Me escuchan? ¿Los escucho? A ver, que alguien chat. Alguien que, ha, que hable. Se me durmieron todos. ¿Qué tal, profe? Buenas, buenas tardes. Sí, se Hola, escucha. Bien. Eh, <risa> <risa> quería hacerle una consulta sobre... Para acceder a la página, a la PIB 2I. Sí. Eh, recién estaba viendo que usted mostró ahí que está la parte de los cursos, pero para acceder y para registrarse, eh, ¿dónde, dónde lo puedo, ¿por dónde lo puedo hacer? Nosotros te vamos a registrar. O sea, cuando vos te... A ver, eh, busquemos dónde tengo acá, ¿no? Este. Bueno, este es el curso. Bien, vuelvo a la página, a Acá, en este, acá abajo, ahí te inscribes para que este, ya considere tu inscripción. Y si se te acepta, en esta semana, porque nosotros tenemos previsto comenzar el curso el día 9 de marzo. O sea, de acá, dos semanas. ¿Sí? Porque mañana Bien. ya es miércoles. Entonces, en las próximas dos semanas, a quienes ya fueron aceptados, les van a empezar a llegar las credenciales para acceder al curso, porque la página es de acceso público. ¿Bien? Nosotros tenemos previsto utilizar esto que es un Moodle, ¿no es cierto? Retoqueteado ahí, acomodado. Pero lo que vamos a hacer es. este Brindarles las, las credenciales para que accedan al curso, al material del curso y a los laboratorios. Porque si bien vamos a pedir que ustedes instalen eh, las herramientas que hacen falta en sus computadoras, eh, para hacer algunas cosas les vamos a facilitar un laboratorio que tiene, eh, no sé si mayores prestaciones, pero por ahí nos interesa que aprendan a trabajar de ese modo porque... Eh, bueno, es importante, esto no se hace solo, o sea, el, el desarrollo de software, la ciencia de datos, no se hace en el altillo de la casa solo con una notebook y ahí sin dormir, se trabaja en equipo. Entonces, hay herramientas que te permiten trabajar en equipo, compartir código, controlar las versiones, bueno, todo eso forma parte de esta capacitación que de verdad eh, no tiene nada que ver con Python, eso tiene que ver con trabajo en equipo. Bien, profe. Gracias. Eso quería hacer porque no, no encontraba para registrarme, pero está bien. Claro, acá se, acá se confunde un poco porque esta es la inscripción a este evento que ya terminó. Acá quedó claro. un enlace. ¿eh? Si pinchás acá, te podés registrar ya en el. Ese sería eh, una solicitud de, de acceso al, al curso, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, gracias. Bueno, Hola. a ver, a ver, a ver. Eh, una cosa que les puedo, les puedo mostrar ahora. Eh, este es el formulario para inscribirse, ¿ven? Eh, acá dice bueno qué es lo que tenés que tener, mayor de edad, comprender inglés, una computadora de 64 bits con bastante RAM, eh, espacio en disco, una conexión a internet es importante, ¿sí? eh, y un dispositivo para que podamos hacer videoconferencia. La idea es comenzar el 9 de marzo, hasta ahora todo va de acuerdo al plan, a menos que incluso si nos llegáramos a contagiar de COVID, creo que a distancia lo podemos hacer igual. Así que, bien, ¿cuál es el punto? Para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, estudiantes avanzados, eh, esto es gratis, pero ya se llenó. Digamos, o sea, ya no, no, digamos, los 15 lugares que estaban previstos para estudiantes avanzados de la Facultad de Ingeniería ya están cubiertos. Nos quedan 15 lugares para egresados o estudiantes de la UNJU y 15 lugares para extraños, para gente que no, sea, que no esté vinculada a la UNJU. Bien, eh, hay bastantes interesados, pero bueno, esa es la, la alternativa. Para completar, ustedes tienen que... Este, poner sus datos, ¿bien? y luego en la siguiente página, acá ya está completo con mis datos, mira, en la siguiente página ya pueden elegir qué categoría es y este, ponen acá el comprobante, que es eh, una foto del DNI, y en el caso de ser egresados o estudiantes de la facultad de la UNJU, una constancia, el estudiante una constancia del SIGUARANI y el egresado una fotocopia, una captura, una foto de su título. ¿bien? Para los otros participantes no hace falta eso, solamente el, el documento. ¿bien? Pero esa es la inscripción. Una vez que eso llega acá con mis socios, miramos y en, en todo caso los que van llegando ya, ya los anotamos. No le hemos dado acceso todavía a la plataforma porque, bueno, estábamos esperando a que vengan el, el resto de, de los inscriptos. ¿no? Así que... Bien, bien muchas gracias. Eso no, es lo interesante. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta A ver, no, nadie, nadie Utilizó el Menti Bueno, no me ayudamos eh, si cruce, preguntar Dime Yo tengo una pregunta <coughs> eh, Usted me recomienda Empezar el curso eh, de, de Python Si yo me estoy Enfocando, enfocando perdón, en programación web Bien eh, Para programación web Con Python se utiliza Django Django es, un, es, un, es una plataforma que te permite hacer eh, páginas web, sitios. Eh, bien, Django es pesado, digamos, porque, porque tiene muchos años, eh, ha evolucionado y es muy potente, muy potente. Hoy, por ejemplo, la programación en Django apunta a que se hagan microservicios. O sea, una página web, en lugar de tener un núcleo de desarrollo que sea gigantesco y todo pesado, y que para tocar algo necesites 45 días, hoy por hoy apunta a que se trabaje con microservicios. Microservicios son como pequeñas engranajes, pequeñas cajitas, donde entra algo, se procesa y sale. Entonces el desarrollador desarrolla un producto que consume lo que hace un microservicio y se lo entrega al otro caso concreto es la traducción. Fíjense en que desde hace un tiempo hasta ahora, prácticamente todas las páginas web, todos los sitios, te ofrecen la traducción automática. Por supuesto que la empresa esa no traduce nada. Están usando el servicio de traductor de Google, que es un microservicio. Entonces vos le mandas, traducirme esta palabra o esta frase, y Google te la devuelve en el idioma que vos le pides. Y como todo el mundo lo ha usado muchísimo, ese es un producto que tiene inteligencia artificial, ese traductor cada vez traduce mejor. ¿Bien? Pero bueno, el punto es que si vos querés desarrollar web, no hay duda que vas a tener que aprender otras cosas más de Python. Podés hacer web con Cessar, podés hacer web con Java también. ¿Bien? Pero en Python, el lenguaje de programación te va a hacer falta y vas a poder utilizar Django o Flask. Flask es otro entorno de desarrollo que este, es más liviano, es para hacer... Páginas web más rápido. Como quien dice, o sea, una, una empresa que, que sea ágil, muy ágil, y venga alguien y diga, necesito una página web para, para el sábado, con flag se la tiene lista. Te aseguro que se la tiene lista. Por supuesto, no va a ser el gran sistema, ¿no? Es una página web de alto impacto, es una cosa así, porque hay una presentación, algunas cositas así. Pero eh, podrías desarrollar, vos podrías trabajar eh, en el desarrollo, porque fíjate vos que, como está puesto acá, el desarrollo de la web, hoy por hoy la web no es solamente la página, en general la web tiene asociada una aplicación que funciona en los celulares. Eso hay que hacerla en los celulares. Prácticamente es bastante sencillo hacer porque ya hay mucho trabajo hecho. Eso se conecta a un sitio web y detrás del sitio web hay lo que se llama backend, o sea, una, un desarrollo en el fondo que se hace en Python. ¿Sí? Así que Python es una buena opción. También la es Java y también la es C Sharp. Y si el día de mañana vos entras a trabajar en una empresa, eh, probablemente en la empresa tengan todo. Hagan en Java, en C Sharp, en PHP, porque hay muchísimos sitios excelentes, productos, por ejemplo, Moodle. Moodle es un producto impresionante para los entornos de aprendizaje, de las aulas virtuales, y está hecho en PHP. Y hay que seguir haciéndolo y usándolo, porque es una tortura transformarlo el costo de cambiarlo sería una locura. Te conviene continuar con eso. ¿Bien? Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Está? ¿Otra pregunta? Buenas tardes, ingeniero Matías. Sí, este, ¿Tenemos cupo para el arancel del 50%? Sí, sí hay cupos sí, sí, sí. Así Perfecto. que si quieren anotar... Este, no tienen que pagar ahora, no, no, no, no, por supuesto, o sea, se paga antes de que inicie el curso, pero si se anotan ahora, ya este, como que vamos. Tengo, a ver, hasta esta mañana había nueve personas, o sea que están quedando seis cupos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá tengo algo en el chat. A ver, eh, Marcio. <coughs> eh, front End es justamente la etapa que se relaciona con los usuarios. No hay duda que HTML, eh, hojas de estilo CSS, Javascript son fundamentales para hacer eso. Y también vas a necesitar algún otro framework de algún trabajo. Python está en la capa anterior. Si imaginamos que esto es una, una cebolla con capas, entonces la capa de más arriba va a ser la que va a tener las hojas de estilo, el HTML, y la interacción con el usuario a través de Javascript. ¿Bien? Python está abajo. Es la que le da la infraestructura, a tu página web, que podría ser Python, podría ser este, PHP, podría ser Java, Java Server Perish, bien o le, los productos que ofrece Microsoft. O sea, las páginas web que realmente funcionan, no solamente tienen HTML, JavaScript y este, hojas de estilo. Abajo de eso hay todo un producto que es lo que hace la página web. Porque todo lo demás es presentación. Ahora, ¿para qué sirve esa página web? ¿Qué es lo que hace que funcione? Por ejemplo, un Moodle. ¿Cómo es que maneja los alumnos, las inscripciones, los cuestionarios, todo eso? Un Joomla, ¿qué es lo que maneja, por ejemplo, para presentar noticias eh, de un diario. ¿Cómo es que maneja todo eso? Eso no lo hace solamente con HTML y JavaScript. Hay todo un software, ¿no es cierto? Que está en el medio, digamos. No es front-end, ¿no es cierto? Pero tampoco es el back-end. Ya allá en el fondo en los servidores. Es un, un punto en el medio que es la infraestructura de los productos que se hace en la World Wide Web. O sea que Python te ofrecería ese tipo de desarrollo. Parece mentira, pero por ejemplo, procesar listas, abrir y cerrar archivos, esas cosas continúan ejecutándose en el servidor que atiende las páginas web. Otra pregunta. O no sé si querés avanzar sobre un poco más sobre lo que preguntaste, Marcio. Bien. Bueno, no tengo preguntas por el Menti, así que si quieren... Que ¿Repitamos algo? Creo, yo tengo acá mi machete y ya, ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Lo piensan? ¿Bien? Eh, ¿Cómo es el proyecto? A ver, les puedo decir algo más. Eh, durante este año, con mis socios, vamos a ofrecer Capacitación en Python porque hemos evaluado arrancar directamente con ingeniería de datos y con eh, Data Science. Data Engineering y Data Science. Data Science es ciencia de datos. Eso está para todo el mundo. Data Engineering ya es específico para los informáticos. Los licenciados, los APU, los ingenieros en informática pueden hacer ingeniería de datos porque es poner en producción y cuidar que un modelo de ciencia de datos funcione correctamente. Eh, a ver, sí, eh, ocho semanas, 10 horas por semana, eso, eso ténganlo en cuenta. Yo estoy seguro que dicen, ah, es una pavada. Eh, el nivel que se va a exigir, porque vamos desde el principio, del cero, a hacer programación orientada a objetos. En ocho semanas, o sea que las diez horas a lo mejor la primera semana no las necesitas, pero la segunda capaz que con diez no te alcanza y así vamos o sea lo más importante es que las ocho semanas son las diez horas por semana para que esto te vaya bien el costo sería una cuota de tres mil pesos el primer mes y otra cuota de tres mil pesos el segundo mes bien vuelvo a lo que estaba diciendo eh, cuál es el proyecto el proyecto es trabajar sobre ingeniería de datos y ciencia de datos bien nos hemos encontrado en la segunda mitad del año pasado que para montar esa ese negocio que es el que hace consultoría y trabajo en ciencia de datos y en ingeniería de datos, necesitamos gente que maneje Python. Y comenzamos a buscar. Y resulta que hay muy pocos. Lamentablemente, hay pocos los que están, ya están trabajando bien, no quieren dejar el trabajo que están. Menos todavía por una cosa que arranca. Entonces, eh, nuestro negocio se ve postergado un, un año. Ese es el término que tenemos. La idea es preparar gente, mucha gente, para que entonces exista una posibilidad de ofrecer y de tomar. Porque no todos vamos a tener la misma habilidad. Algunos van a ser muy buenos programadores en Python, y otros no tanto. Pero hay trabajo para todos. Así que este, es una buena oportunidad digamos de aprender Python. Bien. Entonces, resultó cortita esta esta presentación, eh, en el año, si todo marcha de acuerdo al plan, van a ser mínimo tres cursos, bien, y si hay mucha demanda, van a ser cuatro, no creo, no creo que ocurra que en el, en el mismo periodo se abran dos comisiones, porque tenemos la posibilidad de hacer, porque cada curso está previsto para 45 personas, es lo que entre dos podemos manejar, bien, eh, más de esa cantidad ya no es, no es recomendable. Entonces, bueno, si hubiese, si hubiese 80 personas interesadas, lo podemos hacer y abriríamos dos comisiones. Pero, este, por lo pronto, no está ocurriendo, así que yo creo que en los próximos... O sea, este año, en el mejor de los casos, habría cuatro cursos, y en el peor de los casos serían tres. De modo que... este por ahí, si quieren, pueden esperar a la próxima edición. Y si entran rápido, si son alumnos avanzados, cuidado, ¿no? porque eh, estuve viendo la lista de los que se anotaron como estudiantes de la Facultad de Ingeniería, como les pedimos que manden su, su analítico que se obtiene del SIU, este, un alumno avanzado es el que está en, en los últimos años de su carrera. O sea, no, si vos estás en segundo año, no sos avanzado. que entiendan, entiendan esto, este, esta capacitación es para trabajar. Bueno, a ver, ¿alguien tiene una pregunta más? O sea, no se queden con las dudas, no se si queden con las dudas, eso es lo peor. Eh, claro, pero la, digamos, la beca, la beca digamos, es para el alumno que avanzó en la facultad. Si vos ya estás trabajando eh, bien, listo, te podés anotar a la media beca, bien, y, y, y supongo que te va a funcionar bien. ¿eh? Hay muchas personas que están trabajando ya en desarrollo de software, que por ahí eh, no están haciendo Python, están haciendo otro lenguaje y ven porque seguramente va en cómo, cómo se está pidiendo por todos lados Python, o se está usando Python en todos lados. Además, lo que les digo es, es así, ¿no? O sea, los datos van a eh, dirigir las organizaciones. Entonces, procesar los datos va a ser importante. Es cierto que vos podés recolectar y procesar datos con Java, pero resulta que todas las herramientas que se están usando actualmente y se van a seguir usando, son con Python. Entonces, eh, como que perdemos tiempo tratando de hacer herramientas y, y, y plataformas en otro lenguaje cuando en Python ya existen y simplemente las podemos usar. Hasta cuando terminen para hacer algo en otro lenguaje, ya el salto, la, ya, ya, ya, ya llegaron a la meta varios corredores en una carrera. Así que, por eso es que insisto de que es importante que aprendan Python. Eh, bueno. Si ya tienen el caballo asegurado, la carrera ganada, eh, con otro lenguaje, bueno, listo. No tienen por qué preocuparse. Bueno. ¿No hay más preguntas? Eh, sí, a ver. Python desde cero. A mí me parece fabuloso, porque te va a permitir usarlo sin saber nada y si te interesa te podés meter hasta el fondo yo siempre dije que un estudiante de medicina no puede practicar con eh, ratoncitos y hacer cirugía con los ratoncitos todo porque claro va a aprender todo los ratoncitos los corta le toma el corazón lo que sea que tengan los ratones ahí adentro y el día de mañana tiene que hacerlo con un humano no, ni loco me dejo tocar con un médico que haga eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese, ese médico tiene que ser hábil con lo que va a hacer. Entonces un programador tiene que utilizar un lenguaje que se esté utilizando en la industria del software. Java, C Sharp, Python, son los lenguajes que se están utilizando en la industria del software. Entonces comenzar con esos lenguajes es una garantía de que vas a estar en condiciones de trabajar brevemente. No estás jugando, estás trabajando con lenguajes que se utilizan en la industria. ¿Bien? Python tiene la característica de que es legible, sencillo, pero no es que sea fácil o una pavada. Tiene la complejidad que tiene el lenguaje de programación C. Abajo de Python, muchos módulos están hechos en C. Y cuando los necesites, porque una cosa es vos podés trabajar en la industria del software sin ser un informático. Porque trabajas en diseño, porque trabajas en la parte del medio. Para eso no hace falta saber mucha informática. Pero cuando bajas, vas a necesitar la complejidad de, la, de los que estudian informática y con Python la vas a poder lograr. Django es el producto que te va a permitir hacer páginas web. Es como Pandas, Numpy, y sidlab que te van a permitir hacer ciencia de datos. O sea, no es que con Python... Con el intérprete de Python Vos haces ciencia de datos o ingeniería de datos No, no, no es, Python es el lenguaje Hay otras herramientas que usan ese lenguaje Y que tienen muchísimo producto Muchísimas librerías Para hacer lo que haya que hacer El caso de Python Te ofrece Django o Flash para páginas web ¿bien? Y te ofrece un montón de productos Por ejemplo, tanto en, en Amazon como en Azure Para poder manejar el cloud computing O sea, la administración de la, de la nube ¿Bien? Y en el caso de ciencia de datos, bueno, hay una gigantesca cantidad de librerías que este, cada día son mejores, entonces todas ellas te van a ayudar a hacer esa, esa tarea. ¿Bien? Así que, sí, estudiar Python y usar Django para programar desde cero es una buena opción. Porque, claro, seguramente todo el mundo dice no, aprende PHP, aprende Java, aprende C. No, tenés que aprender Assembler. estás loco! ¿Sí? A lo mejor el día de mañana la empresa donde vos trabajes llega a hacer algo para un microchip no sé, de, de alguna cosa súper extraña y ese día probablemente tengas que pasarte dos meses de tu vida aprendiendo el lenguaje los mnemotécnicos, el assembly de ese microchip pero hoy que uno está diciendo me zambullo en la oportunidad de que en los próximos 10 años de mi vida trabaje en la industria del software tengo que tomar una decisión porque claro, no me puedo pasar cinco años de mi vida probando. Yo debería tener un plan de decir, bueno, este año aprendo, me entreno, y el año que viene trabajo. Claro, si no, bueno, podemos ir a la facultad. La facultad tiene las carreras. Tres años del analista, cinco años del licenciado, cinco años del ingeniero. En general se tarda un, un poco más de tiempo. Pero si en el medio te pones a trabajar, a veces pasan cosas que el trabajo no te deja avanzar en la carrera. Bien. Suena tentador. Les aseguro que no les estoy vendiendo humo. Eso se los puedo asegurar. O sea, Python es una oportunidad de trabajo gigantesca. Lo que pasa es que no es mañana. ¿eh? No, no, no. Yo les estoy diciendo que ustedes pueden tomar este curso, van a alcanzar el nivel intermedio. Puede que alguno no lo alcance en las ocho semanas. Entonces. Seguirá peleando hasta que lo alcance, en un tiempo más lo va a hacer. Y ahí lo que va a hacer es decir, yo soy un nivel intermedio en DataCamp, ofrezcanme trabajo para hacer, quiero mostrarles lo que yo sé hacer. Y ahí van a empezar a trabajar. ¿Bien? El resto, aprender, por ejemplo, un framework que utilice algún mecanismo nuevo de páginas web, eso te lleva una semana pero pensar cómo es el desarrollo del software es lo que tienen que asimilar ahora. Si se quieren dedicar a ingeniería de datos, que es algo pesado, y que ya hay, hay eficiencia, y hay muchísimas otras cosas, vayan a la facultad y hagan una carrera. No, no, no, no se puede, no, no. yo no podría tomar un curso de, de anatomía y decir, bueno, soy cirujano, estamos todos locos, no, no se puede. Trabajar en ese entorno de trabajo, sí, porque tengo alguna habilidad pero no voy a ser el, el, el que lidera el proyecto. ¿bien? Para eso hay que ir a la facultad. Eh, yo doy clases de programación. No, yo enseño estructura de datos en las carreras de ingeniería y la licenciatura en la facultad. Eh, clases de programación así, por separado, particular, no. Este curso de Python tiene un objetivo concreto. Nosotros, con mis socios, estamos preparando gente eh, para un proyecto de ingeniería de datos, de eh, ciencia de datos. ¿Sí? Nosotros queremos trabajar en eso desde acá del NOA, desde el norte argentino, porque eh, es una actividad que se puede desarrollar viviendo en Tilcara. O sea, cuando, donde vos tengas internet podés trabajar en ciencia de datos, en ingeniería de datos, o sea que podemos seguir viviendo en nuestro querido Jujuy, disfrutar de nuestras fiestas, de nuestro clima, este, de nuestra tranquilidad y vender lo que nosotros sabemos hacer, que es un servicio, porque hacer ciencia de datos, o hacer ingeniería de datos, no vendo un producto, yo vendo un servicio, lo que yo sé hacer, en el mundo. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, eh, en la página, pueden si tienen alguna duda de último momento, digamos que no saben... ¿no? Eh, ah, bueno, a ver, retrocedamos acá ¿no es esta? acá al final en el en el land page de, del curso <coughs> tienen info info.p.pb2i.com para hacer alguna consulta o ahí está mi celular también, así que pueden whatsapp listo les agradezco